¿Qué tal amigos de Sente en Vivo, pues estamos en San Pedro Jalostoc, en el estado de México. En unos momentos más se llevará a cabo la final eh, del canto individual y, pues, ya están todos reunidos: público, familiares, amigos, jueces. Y las emociones están a punto de iniciar en, este, en esta etapa final. Y esperemos que les guste. Y vamos a todavía ver y oír lo mejor del canto individual. Acompáñenos. Such o Che sti parole rare cuore? tu niente, cadavi non ti te a Shift your set and you're Amigos de Centen en Vivo, pues ha concluido sin, hoy 5 de mayo, que si no fue la batalla de Puebla, pues fue la batalla de Halostok. Ahora en, en el canto individual, pues estamos aquí con los primeros lugares, los tres primeros lugares, y pues queremos eh, que nos compartan su experiencia, su opinión. Empezamos con el tercer lugar, maestra, buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, de verdad, este evento fue maravilloso, fue un placer poder participar. Además, eh, bueno, todos los compañeros, todos, de verdad, no había quien irle, todos maravillosos, excelentes, todos los compañeros, maravillosas personas y bueno, todos todos maestros. Así que me, me siento afortunada de estar aquí eh, eh, con ustedes, compartiendo y bueno, en especial que nos tocó compartir los tres primeros lugares. ¡Qué maravilla! Es una bendición. Gracias. Maestra, eh, díganos su nombre, el tema que interpretó y cómo es que lo sintió, por qué es, decidió elegir ese tema, qué representa. Uh, bueno, mi nombre es Virna Lozano, soy de la sección 9 de la Ciudad de México. Eh, bueno, yo elegí el tema, se llama Adorado Tormento, es un guapango del señor Rubén Fuentes, maravilloso, amo los guapangos, tienen una gran historia, tienen un... un... Algo especial los guapangos y además me encantan los falsetes. Muy bien, aquí tenemos a la maestra de, eh, que ganó el segundo lugar. Hola, buenas noches, mi nombre es María Estefana Aguilar López, vengo del estado de Sonora, este, yo participé con la canción Te parto el alma de Cuco Sánchez, no y pues aquí estamos, este, muy contentos por haber obtenido, pues me llevo con mucho orgullo este segundo lugar hasta Sonora, sección 54, aquí les llevo este gran reconocimiento. Y bueno, tenemos al primerísimo lugar el maestro de Morelos. Buenas ¿Qué noches. ¿Qué Buenas noches. Mi nombre es Maestro Jonathan Aldama, sección 19 de Cuernavaca, Morelos. Y bueno, yo participé con. Es un área de una ópera que se llama Elixir de Amor, de un compositor Gaetano Donizetti. Y bueno, vive el género operístico.